Hola a todos, eh, primero que nada, en nombre del grupo Se Vale, Se vale 2B, queríamos agradecer el hecho de que participen en, en esta nueva edición del, de, de nuestro curso de Introducción a la Física de Partículas. Eh, voy a tratar, quería hacer un video corto para tratar de, de explicar un poco mejor la, la dinámica que vamos a tener este año. Y, y junto con este video, también que recibirán en un email, eh, tendrán también eh, una serie de documentos, de pdf entre ellos el programa de la, del, del curso, la planificación del curso, y lo más importante de todo, y creo que de allí la razón para este pequeño video, es la dinámica que vamos a tener. Entonces, básicamente, quiero reexplicar lo que ustedes ya están viendo en, en los documentos, insisto que fueron enviados junto con este link a este video, pero en caso de que quede alguna duda, tenía la intención de, de explicárselo. E insisto, si aún así hay algo que, que, que no quede claro, por favor no duden en contactarnos inmediatamente a través del de, de email que hemos estado usando todo el tiempo. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener una serie de sesiones, de, de sesiones en las que ustedes van a venir, a, se conectan con, con los moderadores, con, con los que estén en ese momento a cargo de las clases, para establecer discusiones, preguntas, resolver dudas, y, eh, acerca de las, de las clases que están viendo, entonces y es bastante importante, ustedes antes de cada una de las sesiones van a tener una serie de clases que ver como ya sabrán, o bueno los que no saben, eh, pero esta es la tercera edición del curso de Cevale es decir, do, durante la, los últimos dos años se han visto clases en este caso en vivo, que fueron eh, grabadas, acerca de los diversos eh, temas que, que, estemos, que tratamos dentro del curso al haber un, un reducido número tanto de participantes como de moderadores durante este año, decidimos usar aquellas clases que fueron, digamos, clases satisfactorias eh, en lo que respecta al contenido, en lo que respecta a la participación también, en la que, y esas mismas clases van a ser usadas para este año. Es decir, antes de una sesión ustedes van a tener que ver el video y revisar las slides, revisar las láminas de cierto número de clases. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya están eh, revisando el, el, el, el programa, se darán cuenta que el módulo 1, posee, y es el, la, que es la primera clase que vamos a tener, donde vamos a estar allí conversando con ustedes, es el 11 de abril, es decir, bastante pronto. Y por tanto, ustedes ya para ese momento, para el 11 de abril, ya debieron haber visto, haber revisado, haber eh, estudiado, si se quiere, las tres primeras clases, que son la introducción histórica. Los conceptos básicos de la física de partículas y la introducción al modelo estándar. ¿Ok? L los links a los videos y a las láminas se encuentran en el programa que, insisto, ya varias veces, está en, el en uno de los PDFs que ustedes recibieron. Entonces, es muy importante y, y, y me, han me han pedido que lo estrese bastante, que ustedes ya, estudiantes obviamente, y, y bueno, los preparadores que nos están ayudando y si es posible los mismos eh, profesores que nos están ayudando también, se hayan visto ya la clase, hayan revisado las slides, hayan tomado notas, obviamente, eh, supongo, suponemos que van a tener preguntas, que van a tener dudas, cosas que no quedaron claras. Y la idea de las sesiones en vivo, en las que en realidad sí vamos a estar en línea ustedes y nosotros, es que podamos discutir dichas dudas, de que podamos eh, profundizar en alguna parte que a ustedes no les quedó clara o puede ser que tengamos la fortuna de que todo quedó bastante claro y que a pro, eh, profundizar en algún aspecto clave de, de alguna de las clases. Entonces, en resumidas cuentas, y disculpen si me, me repito muchas veces, pero es bastante importante, es que antes de cada sesión que nosotros vamos a tener con ustedes, sesión en vivo, ustedes ya debieron haber visto cierto número de clases y haber estudiado cierto número de slides. No van a ser demasiadas tampoco. Las clases usualmente duraron una hora, hora de 30, obviamente fueron clases en las que había interacciones, entonces obvia, eh, a veces había interrupciones, eh, fue una transmisión en vivo, eh, habrán momentos en los que hay un poco de silencio en el que lamentablemente perdimos la señal por unos minutos y volvemos. Eh. Entonces en realidad el contenido de la clase suele ser un poco menos de una hora, pero, pero se extiende entre la, el principio, digamos el preámbulo, la discusión final, la, la despedida y unos que otros eh, detalles técnicos que extendieron a clases, pero usualmente van a, van a ser así. Entonces, por ejemplo, en la primera sesión, que insisto, es el 11 de abril, van a tener que ya haber revisado tres clases, la, eh, sobre todo son bastante introductorias sobre, y del aspecto te teórico y fenomenológico de lo que estamos viendo. En la segunda sesión, también, en este caso van a ser dos, dos clases las que van a tener que revisar, que insisto, seguro lo están viendo eh, ahora mismo, eh, eh, solo quiero repetírselo para que quede bastante claro, entonces en la siguiente sesión, la sesión 3, van a ser tres clases, en la sesión 4 otras dos clases, en la sesión 5 otras 3 4 clases. Y aquí hay otro punto importante, cuando lleguemos ya al módulo 3, que es en la parte en la que estamos hablando de estadística, ustedes van a tener tres clases, tres clases bastante informativas y bastante buenas que tuvimos de Camila eh, respecto a la estadística y luego vamos a tener varias clases y esta vez sí van a ser en vivo, tal y como fueron las dos versiones anteriores del curso. Es decir, nosotros, en este caso, yo voy a ser su, su instructor en sesiones de root, de análisis de datos basado en el, en, el, en el framework de root, del programa de root, usando datos públicos de la, de, la, de experimentos aquí en el de donde le estoy hablando. Entonces, estas van a ser, además de las sesiones, obviamente, que ya les mencioné varias veces, van a ser las únicas tres clases, como tal, en las que nos vamos a tener que reunir en vivo. Eh, y van a, vamos a tratar de hacer ejercicios en vivo, es decir, yo les voy a mostrar cosas durante el transcurso del, del curso, antes de estas clases, que van a ser para la última semana de, de mayo y la primera de, de junio. Quizás ya habremos... Eh, finiquitado de algunos detalles técnicos previos para que ustedes lleguen a estas clases preparados con el software y o con los, los datos eh, y podamos hacer algo en conjunto. En este caso, insisto en, en, en vivo. Igualmente, pues las clases serán transmitidas las sesiones y las clases serán transmitidas y, y grabadas usando Google Hangout así que en el caso de que por alguna razón algunos de ustedes no pueda estar para este día, igualmente pues la puede ver así como habrán hecho con las clases que, que, que van a ver esta vez, las, las, las sesiones pasadas del curso, se vale dos veces. Entonces, eh, quería sencillamente, insisto, robarnos un poco de, de su tiempo, un par de minutos, para explicarles bien la dinámica. Vamos, van a tener que ver clases, estudiar las láminas, prepararse, hacer sus anotaciones, hacer sus preguntas, tenerlas presentes y venir a la sesión. En la sesión van a encontrar con uno, uno o dos moderadores, tres, dependiendo de, del módulo. Insisto, está eh, especificado en el programa que tienen ustedes allí. Y es allí donde van a discutir este tipo de cosas. También van a haber tareas y entonces si tienen alguna duda o algo que, que tienen que, que resolver, pues van a tener la oportunidad de, de trabajar con los moderadores en vivo. <coughs> Finalmente, ustedes van a tener la, la, la, sí, la oportunidad, y nosotros también, obviamente, de, de postularles un proyecto que para que igual van a tener un mes y medio, cosa que también está escrita, insisto, allí. Y, eh, y bueno, basado fundamentalmente en las inclinaciones que ustedes más tienen. Quizás algunos de ustedes ya han trabajado con Ruth quizás algunos de ustedes tienen una tendencia más a la, al análisis de datos, otros más hacia la, hacia la parte fenomenológica. Y en función de los gustos, de, obviamente de, la, de las limitaciones de los moderadores, no un moderador puede tenerlos a todos. Eh, se, se plantearían algunos unos proyectos, también podrán ser individuales, también podrán ser, digamos, parejas, o eh, es pues cosa que iremos viendo durante esta semana por eso es bastante importante que ustedes obviamente se, se fijen en las clases, que vean los videos, que vean que estudien las slides para que así vayan teniendo una idea de qué les gustaría más o menos tocar y basado en ello, y en las propuestas que nosotros tengamos para ustedes, escoger un proyecto y trabajar en ese proyecto final durante un mes y medio, que es es la, la parte con la que concluimos el curso. E insisto, eh, videos, slides, sesiones, algunas clases en vivo respecto al análisis de datos y durante todo ese tiempo trabajando en el proyecto de final. Y finalmente, bueno, nada, de nuevo, muchísimas gracias por, por, por estar con nosotros este año. Eh, tanto a las personas que nos están ayudando, las instituciones como a los estudiantes Ustedes son la razón precisamente por la que estamos haciendo esto, así que muchísimas gracias y, y muchos ánimos. Nos vemos, insisto, el 11 de abril, la primera vez, y para ese momento ya debieron haber visto algunas clases. Hasta luego.